El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en sir. Aducir. To adduce. Yo aduzco. Tú aduces. Él, ella, usted aduce. Nosotros, nosotras aducimos, vosotros, vosotras aducís, ellos, ellas, ustedes aducen. Él aduce razones para actuar de esa manera. Conducir, to drive. Yo conduzco, tú conduces. Él, ella, usted conduce. Nosotros, nosotras conducimos. Vosotros, vosotras conducís. Ellos, ellas, ustedes conducen. Ella conduce muy bien en la ciudad. Deducir. To deduce. Yo deduzco. Tú deduces, él, ella, usted deduce. Nosotros, nosotras deducimos. Vosotros, vosotras deducís. Ellos, ellas, ustedes deducen. Ella deduce las respuestas fácilmente. Inducir. To induce. Yo induzco, tú induces, él, ella, usted induce, nosotros, nosotras, inducimos, vosotros, vosotras, inducís, ellos, ellas, ustedes, inducen. El doctor induce al paciente a un estado de calma. Introducir, to introduce, yo introduzco, tú introduces, él, ella, usted introduce, nosotros, nosotras, introducimos, vosotros, vosotras, introducís, ellos, ellas, ustedes, introducen. Yo introduzco la llave correcta. LUCIR, TO LOOK, TO SHINE. Yo luzco, tú luces, él, ella, usted luce, nosotros, nosotras, lucimos, vosotros, vosotras, lucís, ellos, ellas, ustedes lucen. Usted luce como toda una actriz de cine. Producir, to produce, yo produzco, tú produces, él, ella, usted produce, nosotros, nosotras producimos, vosotros, vosotras producís, ellos, ellas, ustedes producen, nosotros producimos el mejor café del mundo. Reducir. To reduce. Yo reduzco. Tú reduces. Él, ella, usted reduce. Nosotros, nosotras, reducimos. Vosotros, vosotras, reducís. Ellos, ellas, ustedes reducen. Nosotras reducimos los postres de nuestra dieta. Relucir, to sparkle, yo reluzco, tú reluces, él, ella, usted reluce, nosotros, nosotras, relucimos, vosotros, vosotras, relucís, ellos, ellas, ustedes relucen. Tú reluces muy bien con ese vestido. Reproducir, to reproduce, yo reproduzco, tú reproduces, él, ella, usted reproduce, nosotros, nosotras reproducimos, vosotros, vosotras reproducís, ellos, ellas, ustedes reproducen. Ellos reproducen muchas copias. seducir to seduce yo seduzco tú seduces él ella usted seduce nosotros nosotras seducimos vosotros vosotras seducís ellos ellas ustedes seducen las buenas ofertas seducen a los clientes Traducir. To translate. Yo traduzco. Tú traduces. Él, ella, usted traduce. Nosotros, nosotras traducimos. Vosotros, vosotras traducís. Ellos, ellas, ustedes traducen. Vosotros traducís los libros clásicos.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 El Tiempo Presente en Español.